Estoy jodido. Estoy jodido, compañeros. Bienvenidos a Pokémon Espada. VGC Loque. Estoy otra vez puto rojo. O sea, ¿qué coño pasa con mi cámara que es algo rojo como un tomate? No entiendo nada. Bienvenidos, chicos. Hoy vamos a enfrentarnos a Samorquito. Hoy sí que sí. Aquí lo tenéis. Está Samorquito aquí preparado diciendo, bueno, lucha lo que quieras contra mis subritos que luego me toca a mí y voy a flipar en colores. Eh, ayer nos enfrentamos a Oscar Brock, que fue el primer contendiente, fue este de aquí Y hoy nos enfrentamos a Pats a Pats chicos, cuidadito, eh Tenemos eh, el equipo un poco tocado, va a haber que hacer malabares para llegar al gimnasio O sea, para llegar a, a Shamort. yo no sé si podré curar en medio o no O qué coño haré, o en medio de un combate jugármela un poco y curar No lo sé, compañeros, no tengo ni idea Pero bueno, de momento voy a quitar a, a Pablo de aquí Voy a jugar un poco safe con Robert, que tiene una potencia brutal Y con Goga, creo que esto es la mejor idea aunque tengo mis dudillas, chavales, pero bueno Yo qué sé, tío, vamos con esto Y, y, y, y a rezar A puto rezar 3, 2, 1, let's go Samor y yo nos compenetramos a la perfección. <risa> pero ahora debo vencerte yo sola, Dios mío <risa> Vale, Pats El Pats, bueno, la Pats, ¿no? Porque es chica, obviamente Vamos a ver, Pats, Pats Tirán y top. No te creo, loco Vale, Tiranitar está guay que la hayamos intimidado. Pero el tipo lucha nos destroza a. A este bicho, a. Joder, uff, estamos jodidos, macho. Ah, que intimida también. Me cago en Rampito Pato, es verdad. Es verdad. Vale, cuidado, eh, chorro arena. Cuidadinchi, cuidadinchi, cuidadinchi. Voy a quitar a. A Robert, porque Robert aquí no hace nada. Vamos a meter. Uf, me gustaría meter a Gonza, tío. Me gustaría mucho. Me tragonzamos con Sebastián. Cuidado, eh. Cuidadito. Voy a hacer demolición al tiranitar. Que no tenga fake out esa mierda, por favor. Que no tenga fake out. Y si hace fake out, que lo haga al otro lado. Estaría muy fresco, eh. Protección de tiranitar. Pero esto que es loco. Pero que estamos jugando, loco. Fake out. Ah, vale, vale, vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Me parece bien. Me parece perfecto. Este turno es lamentable. Este turno es lamentable, joder, con la tormenta de arena que me está jodiendo, ¿eh? Vale, ah, bueno, los restos, los restos, qué bien los restos, tío Qué bien los restos y las gafas protectoras ¡Ostras! ¿Quién lo diría? Ok, vamos a tirar de Carantoña a Hitmontop o a Tiranitar Voy a hacerle focus al Tiranitar, es el que más miedo me da, sinceramente Aunque el Hitmontop me puede pegar muy duro al Goga, soy consciente Pero me da miedo el Tiranitar Ahí que va, uf, uh, lo que le pega a esto y demolición, ya está, vale, tiene que fuera. Tiene que estar fuera. Me he rayado, eh. Me he, me he puesto más tenso de lo, que, de lo que debería. Más tenso de lo que debería. Ahora viene un close combat de locos, ¿no? ¿Me comentan? Dime que no. Dime que no me haces close combat, sería brutal. Bruh. Close combat. Vale, turno para curar, eh. Turno para curar, es... hay que aprovechar este turno. Vamos a hacer cara antoña a ese bicho y me voy a gastar una máxima poción o una hiperpoción o algo así en en el propio yo creo que en el propio no, yo creo que lo mato ya con Carantoña. Carantoña hitmontop. Y supongo que aquí es bueno, un antiparalizador, supongo, antiparalizador a Pablo o tengo algo para curar todo, tío? No, no tengo nada para curar todo, tengo poción máxima que está guay. Una hiperpoción a Gonza no estaría mal. Ah, espera, tenemos la banda focus. Ayer no nos podía haber matado. Es cierto, se me, me acabo de acordar, chaval eh... Sí, voy a gastar hiperpoción en Gonza Me parece, o antiparalizador Uf, tengo mis dudas, eh Porque Pablo es súper interesante Poción máxima en Gonza Poción máxima en Gonza Sí, me gusta más tener más vida, eh Ahí va la poción Y cara Antoña para reventar a ese Hitmontop. Lo matas, ¿no? Está a menos uno ¡Pum! What's? Lo has hecho muy bien, pero para tu casita, compañera Menos mal, menos mal que no se nos ha dado mal ¿eh? Y último combate Es el turno del tercer y último y Vamos, cena Es una broma, ¿no? Es una broma, ¿no? Es como Zen Pokefan, pero en chica, ¿no? Me parto los huevos Ok, vamos a meter a Gonza ahora otra vez Creo que Goga... Eh, bueno, lo ha hecho bien Goga, sinceramente, pero bueno, eh, prefiero tener a Gonza ahora mismo, porque está con más vida. Y luego podemos intentar curar a Pablo, tirar un antiparalizador o algo así, y ya estaría. ¡Vamos allá! ¡Let's go! este en el, Hay que intentarlo, ¿eh? ¡Encantada! ¡Yo soy Cena la hermana gemela de Zempoké... ¡Ah, la hermana gemela! Bueno, mi hermano es un poco manco, pero yo soy una profesional de los Pomecos. ¿Crees que podrás ganarme? Ojito, ¿eh? Ojito que Zen es un poco... Bueno, Zen, Zen... Zen bueno, da igual. Zen es un poco maco, ¿eh? Grimmsdale y Moosdale. Uh, cuidado. Ostras, esto es lo de contoneo, ¿no? Cuidadito aquí, chavales. Pues, Chuzos. Demolición. Por si acaso pone pant... ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Las pantallas, loco! Vale, pues he hecho reflejo, así que mucho cuidado, ¿eh? Ahí van los chuzos. Disfruta los Musdale. Te van a joder, ¿eh? Te van a joder, ¿eh? ¿Crítico? Eso ha sido crítico. ¡No! ¡No ha sido crítico el Choice Van! ¡El Choice Van! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Soy retrasado! ¡El maldito Choice Van! No me acordaba, tío. O sea, me paso un puto capítulo consiguiendo todos los objetos y no me acuerdo de que le he puesto increíble, vale, pues ahora solo puedo hacer chuzos pues no tiene sentido ponerle proteca a Robert entonces, no tiene ningún jodido sentido ah, que no puedo pegarle ni con enfado ni con demolición porque es fantasma fantasma hada cojonudo, cojonudo, no, no no, cojonudo, no, voy a, voy a aprovechar para curar voy a aprovechar para curar, no tengo por qué hacer nada más voy a aprovechar para curar, antiparalizador lo primero no creo que lo mate con el chuzos, porque no es muy eficaz aunque sea choisban, pantalla de luz ¡Perfecto! Me viene, vamos, de locos. A ver si no lo mato. No lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates. no lo mates. Weevae, sé que eres Dios, sé que eres Dios, pero no lo mates. ¡No! ¡Perfecto! Tenemos otro turno de cura. Otro chuzos. Y ahora podemos recuperar a nuestro starter. Y tenemos el equipo más que interesante. O sea, pensaba que íbamos a estar bastante peor. Pero mira, recuperamos... Recuperamos suficiente He gastado aquí de locos, ¿vale? Pero es que, chicos Viene combate contra Samurk O sea, poca broma, ¿vale? Poca puta broma Ahí están los chuzos Lo matamos, ¿no? Sin duda Vale Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien bien Golpe crítico ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno, da igual, ¿eh? Da igual antes de después Que luego que, que pasado mañana, ¿sabéis? Muy bien Robert al 56 Nadie sube al 57 Y chicos Se viene Se puto viene, tío Va a morir, va a morir gente aquí seguro, ¿eh? Tengo, tengo Vamos, tengo celo dudas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pues venga, arreando para el estadio. Te espero en enfrentamiento de locos contra un servidor. Al estadio. Ahora al estadio. hago una... ¿Dónde coño me llevas con este pedazo de estadio y solo tienes esta sala? Lamentable. Ok, chicos. Ok, ok, ok. Hay que pensar. Hay que pensar aquí, chicos. Hay que pensar. Hay que pensar. A ver. Pablo es Dios. Tiene es el periscopio. Es Dios en la tierra. Y... Goga, puede no ir mal, por la intimidación, pero fijaos cómo está de vida, eh. Vamos a tener que curar en algún momento. Tengo mis dudas de con quién abrir, a lo mejor Gonza no lo hace mal con la banda Focus, o Robert, tío, incluso, eh. Nada, vamos a ir a abrir así, vamos a abrir así, yo creo, eh, con Gonza. Gonza me, me da confianza, tío. No sé por qué. No sé, realmente no sé por qué. Realmente no sé por qué, pero vale, venga, va, vamos con esto, chicos 3, 2, 1 Y que sea lo que Samorquito Quieras, Samorquito, te voy a reventar, compañero ¡Vamos allá! Combate contra El number one, chicos, contra el number Fucking one, bueno, el number, number fucking one De los gimnasios, luego está Folagor, por supuesto Pero vamos allá, de modo que El aspirante que el destino me tenía reservada para este combate Eras tú, sí, bebé No esperaba menos de una pokétuber por la que apostó el mismísimo Folagor Grande Fola ¿Y también te has propuesto vencerlo? No dudo que tu propósito sea sincero Pero yo soy su rival número uno Y primero debes vencerme a mí Soy yo mismo El todo suertudo Samork se presenta ante ti para derrotarte Al igual que mis subitos Mi equipo es especial Uh Uh What? Ostras, pues cuidado, eh Cuidado, eh Que esto no es ninguna broma, eh Chicos Líder de gimnasio gimnasia te desafía Qué hojazos Qué hojazos tienes, Samork ¿Qué es esto? ¿Un Starter Lock? ¿Qué es esto? ¿Un jodido Starter Lock? Vale, cuidado con, Claro, con intimidación Por supuesto Por supuesto, no tenía pruebas, pero tampoco dudas okay okay okay, ok, ok, ok, ok, ok, ok Vale, mi play yo creo que es Disparo certero a Blaziken Y demolición Uh, Danza Dragón, eh Danza Dragón Disparo certero, ahí está, soy, soy el puto más rápido del campo, tío, soy un dios Lo matas, lo matas, lo matas pa' tu casa Blaziken Te quiero, golpe crítico, te quiero Blaziken, te quiero, pero estás en el equipo rival, tú me entiendes A tu casa, vale, perfecto, perfecto, turnazo, turnazo, turnazo, turnazo Vámonos, vámonos el lanzadragón! dragón, dámelo todo papu, dámelo todo papu Recuperas esa bajada de ataque, me parece maravilloso y, y a ver qué hace, cara susto, es una broma ¡Es una puta broma! ¿Para qué coño hago danza de dragón? Vale, Drapion. ¡Wow! Ok. Para hacer siniestro, entiendo, entonces. Voy a proteger aquí. Y voy a hacer demolición. Aquí. Soy más lento. Puede ser. Puede ser. Vamos a proteger porque no me fío un pelote. Tajo un brío, Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien pensado. Muy bien pensado. Muy bien pensado. Cara asusto otra vez. ¡Uh! Está jugando bastante competitivo este pavo, ¿eh? Ese cara a susto da problemas. Ok. Eh, vamos a quitar a Pablo, obviamente. Hace siniestro. Puede entrar perfectamente Sebastián aquí, ¿eh? O incluso Raciano. Es que Raciano, tío... Voy a ir con Sebastián. Sebastián es bastante tanque ¿eh? Bastante, bastante tanque Y voy a hacer demolición al incineroar El incineroar me está empezando a tocar la moral Vale, confiamos, confiemos, confiemos, Confiamos en Sebas Confiemos en Sebas Sebas tú puedes, crack, mastodonte, fiera, tifón, Tajo un brío, lo aguantas con el nepe Con el nepe Buah, buah, con el pechazo Cara susto, me da igual Porque ya era bastante lento Y creo que, creo que teníamos bastante poco que hacer aquí Demolición Ok, ok, ok, aceptable ese daño, aceptable, aceptable, aunque sea un Incineroar, que es un tanque de locos, pero aceptable. Y voy a hacer, yo creo. Vamos a tirar Carantoña Antonio al Drapion y puedo tirar otro danza dragón, ¿no? Voy a tirar un danza dragón. Acupresión, what is that? What is that? What is that? Defensa especial. Uh, vale, bueno, perfecto. Envite Igneo. Ok, eso va por el Sebas. Oh, eso ha hecho pupa, tío. Eso ha hecho mucha pupa, tío. Eso ha hecho mucha pupa, tío. What? Y falla el Carantoña, no te lo. Buah, no me lo creo, tío. Ok, ok, aquí tengo que proteger. Y voy a tirar. No sé si tirar el enfado o demolición. Es que me quiero asegurar matar al incinerador. Voy a tirar demolición al incinerador. Porque el incinerador me puede tirar cara susto otra vez y eso sería una mierda. Vale, estamos bien, eh. Estamos, estamos más o menos bien. Vale, vale demolición. Me ha hecho mucho daño el invitriño, eh. Ese incinerador era más ofensivo que defensivo. Se ha notado, se ha notado bastante. Bien, Pablo al 57, perfecto, me parece maravilloso. Pero maravilloso, me parece. Y acupresión otra vez. Que haga toda la acupresión que quiera. Ese Pokémon no me molesta ahora mismo. Ese Pokémon no me molesta ahora mismo. Va, Sebastián puede aguantar. Sandlas, no, esto no. Esto no. ¡Ostras! ¿En serio Sabor tiene un Sandlash? ¿Es una broma? ¿Qué dices? Vale, vale, me gusta, me gusta. Te doy like a esto. Quitamos a Sebas. Quitamos a Sebas, metemos a. Supongo que. Raciano. Porque Pablo está jodido. Pero Raciano aguanta bien aquí. Y voy a ir a por. Sandlas, yo creo. Con el... Bueno, enfado. Puedo hacer Dinamax, ¿eh? No es broma. Bajamos el ataque, tal. Pero es que como tenga algo muy tocho. Como tenga algo muy tocho en la back. Podemos sufrir. Todo físico, ¿eh? Tócate los cojones que tengo a Saul Best con Raciano y tiene todo el equipo físico. La acupresión, vale, ese Pokémon me da igual, tío Ese Pokémon es... no tiene nada para golpear Porque tiene siniestro, es poco eficaz Y entonces está haciendo acupresión en plan, venga, va Me vale con esto Oh, perfecto, perfecto, perfecto, no lo mata, tío Excavar Qué bien Qué bien que no, te... no ha hecho terremoto supongo Por no matar a su compañero Vale, pues, pues, pues pues Qué putada Qué putada, tío No tengo proteca ahora con Raciano Me cago en si llego a haber dejado a Sebastián... Claro, pero a ver quién lo deja. ¿Quién es el guapo, sabes? ¿Quién es el guapo? No puedo tirar nada más que... Canto helado aquí. Supongo, por los loles. No creo que me mate. Sería increíble. Tijera X. A tomar por culo, raciano. El excavar se lo come. El excavar se lo come, el excavar se lo come cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado ¡Raciano! ¡Seis veces! ¡Es un dios! ¡Es un dios, colega! ¡Es un jodido dios! Vale, vale, vale, vale, importantísimo este Importantísimo este turno, ¿eh? Creo que sobrevivimos, ¿eh? Canto helado? Demolición aquí Vamos allá Canto helado, va, va Creo que sobrevivimos, podemos quedarnos este turno aquí en, en campo Podemos quedarnos en campo Podemos quedarnos en campo Dime que sigues doble kill tiene que ser doble kill. Tiene que ser doble kill. Vamos a... Es más rápido. Soy gilipollas, tío. Soy gilipollas. No lo he calculado antes, tío. Soy gilipollas, tío. Soy imbécil, tío. No lo he calculado antes, tío. No lo he puto calculado antes. He pensado que antes he sido más rápido. Raciano tío. El Asaul este venía de locos, tío. Y podía haber cambiado perfectamente. El Tijera X no me hacía nada a Pablo, tío. Voy a ir con Pablo. Que es Dios en la tierra también. ¡Ah! Muy bien. ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Es el Dina! ¡Ojo que es el Dina, eh! ¡Cuidado que es el Dina, eh! Y tiene un Clefairy. Tiene un jodido Clefeiri, tío. Tío, aquí, te, aquí tiene que entrar Sebastián Buah, qué cagada Bueno, Robert no lo hace mal tampoco Bueno, voy a proteger aquí Me voy a comer un Maxi Planta Nah, tío, pero es que si hago Maxi Si hago Maxi Dragón Y hace Follow Me el puto Clefairy, tío Ese Clefairy está ahí para tocar los cojones, eh Voy a proteger, tío. Voy a hacer doble protect, Ahí está. Ven a mi tempestad, compañero. Haz que engulle el, estado, el estadio entero. Dios. Se viene. Se viene. Septa el Dinamax. Madre mía. Vamos a ver si hace follow mío. No tiene follow mío, okay. ¿qué? Qué cagada, tío. Hemos perdido a Raciano, eh. Hemos perdido a Raciano, que era un bichaco, tío. Por ser tonto. Por ser tonto realmente Irá por Pablo, ¿vale? Irá por Pablo seguro He protegido por los goles Porque también puede tener Moonblast Maxi Flor, ahí va Vale, sí, lo aguantamos Vale Solo faltaba que no lo aguantase Campo de hierba Vale Ni tan mal Fuerza Lunar, qué cerdo, tío Qué cerdo Fuerza Lunar, tío A ver, es un Clefairy, ¿vale? Es un jodido Clefeiri. tampoco me voy a rayar mucho A ver, aquí tiene que entrar Sebastián, supongo, ¿no? Porque es que todos los demás un Maxiflora, yo creo que no lo aguantan Voy a ir con Sebastián jugándome la que lo aguante Como un jodido Dios Y aquí tengo que meter algo que aguante el Fuerza Lunar Supongo que Robert lo aguanta Vamos a intentarlo, pero buah Chavales, eh, cuidado, ¿eh? Doble cambio, tío No me convence nada eh. Ahora está el capo de hierba, además, ¿eh? Perdemos otro poke y ya me rayo eh. Y ya me rayo Confío, confío, confío Confío, confío Confío, mazo Confío, mazo Es una broma, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Estoy Tengo que ir a a Sebastián. Sebastián aquí es Dios. Puedo creer, tío. No me lo puedo puto creer, tío. Esto es maxi ácido aquí. Bueno, aquí, ¿no? No, qué coño. Esto es maxi ácido aquí. Y protege. Qué asco, tío. Estoy flipando, eh. Pero unos niveles. ¿Ha hecho maxi al dragón? ¿De qué coño vas, tío? ¿De qué cojones vas, tío? Ahora es cuando tiene terremoto y nos rimos poco, ¿sabes? Nah, estoy flipando, ¿eh? Señuelo, bueno, mira, da igual, perfecto. Perfecto el señuelo, perfecto. Mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo te lo vas a comer. Mira lo que te vas a comer, Maxi Flora, vale, cuidado. Protección, protección, protección, protección. Protección, protección. Estamos bien. Lo he sacado porque es crítico eso. O el campo de hierba, crítico ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Es que estoy flipando, tío A tomar por culo, a tu casa ¡A tu casa! ¡Pa' tu casa, crack! ¿Cómo me ha hecho esa predict, tío? Joder, le iba a reventar con Hielo, con tío Le iba a reventar con Hielo, tío Qué lamentable, tío Qué jodidamente, lamentable. Vale, bueno, la parte buena es que ahora reventamos al. Al Sceptile yo creo, eh. Creo que ya está. Creo que estoy allí, porque siendo Dynamax y tal. Nada, pero qué jugada, eh. Qué, jo, qué jugada me ha hecho, tío. La máquina juega con otro nivel, eh. Juega con otro nivel, tío. Juega con otro puto nivel, tío. Gonza debería aguantar cualquier cosa que haga ese Sceptile sinceramente. Cualquier cosa, hoja aguda, vale, era físico, tío Era físico, pues si lo llegó a saber podía haber sacado al Al Goga a intimidarlo vale, sí que... que te jodan, Sentel! que te ¿Qué? jodan Oh, que no lo mata, ay, que no lo mata Pero qué hablas Esto es una broma, ¿no? O sea, esto es una jodida broma, ¿no? Que no lo matas, tío, o sea Sebastián ¿Cómo te lo digo, fresco? ¿Cómo te lo digo, pichón? Eres un cerdo, tío. No matar a un Septile. No matar a un Septile. Sin a Max, tío. Voy a tirar a Max y Estera por los loles y protege. Y ya está. Vale, chicos. Esto es GG. O sea, este protege era innecesario totalmente. De hecho... Uf. ¡Hala, la jugada del esfuerzo, loco. ¿Pero qué tenía? ¿Banda focus? No, ¿no? No lo he, yo no me he fijado, pero no me ha parecido que tuviera banda focus, eh. No sé, a lo mejor tenía banda focus y, y, y ha sido esto la jugada del siglo. GG Samork GG Has matado a dos, has matado a Robert, has matado a Raciano. Me he quedado flipando. Me he quedado flipando. Me he quedado puto flipando. O sea. Ha sido increíble esa play. O sea, GG. Es que es GG. Lo ha predicho, tío. Ha predicho el doble cambio. Pues para ti, para ti, para ti. No, no, no me puedo quejar. O sea, las cosas como son. Porque un maxi, un maxi plata lo aguantábamos con el nepe, eh. Con, con el dragón, o sea, pero con el nepe. Con el maldito Nepe. Una derrota siempre duele, pero duele menos si es contra un rival y compañero como tú. Gracias, Samorquito. Grande. Me has reventado, ¿eh? Me has reventado, pero bueno, te lo compro. Ha sido un combate espectacular. ¿Qué puedo decir? Me considero el archirrival de Folagor, Pero no he conseguido arrebatarle el título de campeón. Me pregunto si mis Pokémon y yo no hemos pasado. Nos hemos pasado soberbios. No, hombre, no. No, hombre, no. Esa medallita dragón de Samorquito. Con sus sandlas. Que tenía un sandlas. Yo de, Os juro que... Mmm, flipo. Ultra flipo. Vale, chicos, con esto ya lo único que nos queda es ir a por Folagoro, pasar por la ruta 10 y toda esa historia. ¡Hola! ¿Me das algo? ¿Algo me das? ¿Has reunido todas las medallas? Claro que sí. ¡Eca! Algo me tiene que dar y algo bueno, por favor, por favor, algo bueno, algo que me sirva. ¡Algo que me sirva! ¡Basto impacto! Vale, vale, me sirve, me sirve, me sirve. Esto para el Dragapult es Buah, buenísimo. ¡Ah! Oh, ¡Con pitruenos! Vamos a dejarlo por aquí. Ha sido un capitulazo de locos. Eh, hemos perdido dos putos Pokémon, tío. Hemos perdido al grandioso Robert y al grandioso Raciano, que era un dios. ¡Era un dios, tío! A ver, tendremos que reajustar el equipo en el próximo episodio. Tenemos Pokémon de sobra para reajustar. Yo creo que Gardevoir tiene que entrar para sustituir a ese Robert. Gardevoir tiene mucho que decir en este, en este loque todavía. Y creo que Sam también, ¿eh? Samu y Sam, Samu y Sam los dos creo que tienen mucho que decir, aunque tenemos bastante equipo por aquí eh. hay que pensárselo, hay que pensárselo y nada más chicos, espero que os haya molado este pedazo de episodio, dejad un super like de compitu, no apretad ese botón como si no hubiera un mañana y si quieres ver más capítulos, puedes mirar por aquí que tengo seguro eh, en, por aquí en algún lado estarán, y nada más, chao chao